Estamos jugando a Half-Life Alyx, al mod de Undertow. Nuestra misión es llevar este maletín antes de medianoche a un soldado Combine, tuerto. A ver si nos deja pasar. ¡Hola! Eh, tranquilo. Venga. Vamos. Ok. Me dejan pasar, um, eh, aquí hay una habitación en la que no hay nadie, please stand by, pues esperamos un poquito uh, y se abre ah, okay. una entrada secreta, welcome, bienvenidos A The Undertow. <risas> Fijaros. Oh, una discoteca para zombies cangrejeros. Wow. <risas> ¿Podré entrar a la discoteca? ¡Ostras! Pues sí. Welcome, welcome. Estos están haciendo fila. Yo aquí con mi maletín ¡Hola! Pues nada Ya Me está recordando a La discoteca De del, De la fase de Berlín En Hitman 3, aunque aquí hay menos gente Y muchos zombies. Voy a tomarme una copichuela. Hola, ¿me presté un cubata? Bueno, cubata, beer, ginebra o vodka. Eh, voy a empezar suavecito con una cervecita. Venga, por favor. Gracias. Uy, me he puesto un poco pedo. Lo veo todo colorado. Uy, bueno, no perder el maletín. Oye, los DJs son la caña. A ver si me puedo acercar a ver a los DJs. Uh, ya se me está pasando el efecto de la cerveza. Ya vuelvo a ver normal. Eh, tú vas un poco pedo. Bueno, toda tu bola. Mientras no me ataques. Pues estos bailan peor que yo en las fiestas de mi pueblo. ¡Qué ritmo! Me encantan los DJs. Bueno, bueno. Aquí hemos venido a trabajar. A entregar un maletín antes de las 12 de la noche. Ué, Me dejáis pasar, guapos. Ué, a ver. Madre mía, hermoso. ¿Estás solo? Guapo, te apetece una copa. Venga, y luego a mi apartamento. Si tienes una garita. ¡Ay! Te lo comía todo. ¡Mmm! Ay, en fin! Ay, vamos a trabajar. Vamos a ver. Hola. Vengo aquí a entregar el maletín este. Sí, sí, el briefcase este, sí. Lo que tú digas. Ascensor. Viniendo. Hey, las hay. Tranquilito. Ya, ya, ya. Me voy para arriba ya. Joder. Oh, eh. ¿Cómo se lo pasan los soldados con Vine? Tienen discotecas secretas. Visualmente, como todos los mods de Half-Life, pues eh, está... Está impresionante, lógicamente funcionan todas las físicas que en el juego original. Y aquí es donde parece que tengo que entregar el maletín. Pues misión cumplida. ¡Uy, qué fácil! He entregado el maletín y me voy a volver a la discoteca, que he dejado ahí una conversación pendiente. A ver si ligo esta noche... Aunque me da la sensación de que esto no puede ser tan fácil. Vamos a ver. ¿Qué me dices? ¿Cómo que tres minutos después de la medianoche? Oye, tampoco pasa nada. Si te entrego el maletín tres minutos más tarde, ¿no? Oye. Un trato es un trato. ¡Eh, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, esto es todo. No, no es todo. El mod continúa. Estamos encerrados en una celda. De la cual... No podemos salir. Por ahí me habla alguien. Y ahora hay que averiguar cómo salir de esta celda, pero eso ya os lo dejo para vosotros, mod muy recomendable de Undertow. ¡Hasta otro vídeo!